Por favor, bailemos, por última vez, una última vez, aunque no esperes mucho de este viejo. ítem SCP-ES-285 Clasificación del objeto Euclid Tachado Neutralizado PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE CONTENCIÓN Debido a las condiciones actuales de scp 285 únicamente se debe prohibir el paso no autorizado al interior de SCP-ES-285-A. DESCRIPCIÓN SCP-ES-285 corresponde a un ser humanoide femenino de ascendencia latinoamericano de la tercera edad, llamado Lucia Martínez. Dicho individuo ha demostrado signos de Alzheimer y demencia. Aunque no se han hecho los estudios necesarios, se cree que también padece de diabetes. No ha demostrado mayores signos anómalos, más allá de una aparente pausa en su envejecimiento corporal desde hace 12 años, scp -ES 285 a es la vivienda habitada por ES-285. La misma es una casa de dos pisos ubicada en Bogotá, Colombia, en la localidad de Datos Borrados. ES-285-A no presenta estados de descuido, descomposición o moho a pesar de su aparente arquitectura que indica la construcción del lugar desde tiempos coloniales. A su vez, un pequeño árbol navideño junto a un par de muérdagos y demás decorativos de carácter navideño, aparecerán desde el 7 de diciembre. Cada 24 y 31 de diciembre, varias entidades denominadas como SCP-ES-285-B aparecerán en la vivienda. Las mismas corresponden a entidades ectomorfas que se asemejan a músicos reconocidos, entre los cuales destacan Rodolfo Aicardi, Néstor Zabarce, Héctor Laboe y junto a ellos sus respectivos grupos musicales, quienes en conjunto tocarán distintas canciones de su autoría. Junto a estas entidades, otras de las instancias de ES-285-B que destacan en ES-285-A son Ricardo Martínez, Néstor Martínez y Gertrudis Martínez, hijos de ES-285. Los mismos charlarán con Lucía Martínez durante un breve periodo de tiempo, para luego no volver a entablar diálogo con ella durante el resto de la noche. El 24 de diciembre de 1998 se realizó una investigación inicial en ES-285-A, tras varios reportes de ruido y música en una de las casas aparentemente abandonadas de la localidad. Prefacio El agente Rodríguez fue asignado para investigar el lugar durante la noche del 24 de diciembre de 1998 a las 22.43 horas. Inicio del registro. Espero recibir una bonificación por trabajar un 24 de diciembre. Bien, tengo el objetivo a 20 metros, oigo música en el interior de la casa. Verifique los alrededores y adéntrese en el sitio. Entendido. El agente Rodríguez verifica los costados de la vivienda sin encontrar nada. Estoy entrando en la casa. Rodríguez gira la perilla de la puerta. ¡Néstor! ¡Mi hijo! ¡Pasa por favor! Señora, no soy Néstor. Vengo de parte de la Policía Nacional. Vengo a verificar el lugar por presuntas cajas de ruido. Oh, igualmente eres bienvenido. Solo estamos teniendo una reunión navideña. Yo por mi parte espero a mis hijos... Hace un año que no me visitan. ¿Y aquellos hombres quiénes son? Un grupo de músicos que vienen a alegrar la noche. Aunque yo sea su única oyente hasta el momento. Una pequeña risa por parte de ES-285. Ya veo. ¿Y sus hijos quiénes son? ES-285. Toma uno de los cuadros cercanos a ella. ¿Y ellos tres... Los dos hermanos se enlistaron en el ejército, y mi pequeña es dueña de un restaurante en el centro de Bogotá. Comprendo. Siéntate, por favor. Disfruta de esta hermosa víspera de Navidad. Rodríguez se sienta en una de las sillas al frente de ES-285-A. ¿Y cuál es su nombre, señora? Mi nombre... déjame acuerdo tres instancias de ES285-B. Bajan las escaleras de la casa vestidos de traje. Hijos, por fin llegaron. Mamá, ¿ya quedó listo el pavo? La grabación se corta inmediatamente tras esto. Fin del registro. Notas: se hará una investigación a fondo acerca de cada uno de los miembros de la familia Martínez. Informe de la familia Martínez-A Nombre completo Gertrudis Morales Martínez Lugar de nacimiento Bogotá, Colombia Fecha de nacimiento 12 de noviembre de 1971 Fallecimiento 21 de agosto de 1997 Vocación Mesera en un McDonald's en el centro de la ciudad Causa de muerte Víctima de una bala perdida en un enfrentamiento entre pandillas locales Murió desangrada durante el traslado al hospital Notas Antes de morir, se encontró una carta a su nombre para su madre en ella, se arrepentía por ocultarle la verdad durante todos estos años, pero se negaba a mostrarse como una fracasada ante ella. Retrato del sujeto, sujeta, no hallado. Informe de la familia Martínez-B Nombre completo, Ricardo Morales Martínez. Lugar de nacimiento... Bogotá, Colombia Fecha de nacimiento 22 de junio de 1974 Fallecimiento 10 de mayo de 1992 Vocación Cabo en el ejército nacional colombiano Causa de muerte Muerto en combate durante un enfrentamiento con la guerrilla de las FARC Notas el sujeto aspiraba a un ascenso de rango la siguiente semana. Su madre recibió su pensión como veterano. Retrato del sujeto, barra sujeta. No hallado. Informe de la familia Martínez-C. Nombre completo: Néstor Morales Martínez. Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia. Fecha de nacimiento: 7 de septiembre de 1976, fallecimiento, 29 de enero de 1997, ocasión, miembro de las FARC, causa de muerte, suicidio, notas. Se encontró una carta en la cual el sujeto expresaba profundo arrepentimiento por sus decisiones. Y manifestó su culpa indirecta en la muerte de su hermano. Retrato del sujeto, barra sujeta, no hallado. Con el fin de indagar en el pasado de ES285 y las causas de sus características anómalas, se envió al agente Rodríguez para realizar nuevamente una entrevista a la anomalía. Inicio del registro. ¿Eh, señora Martínez. ¡Oh, sí, claro! Mi niño pasa. Y de paso ayúdame con algo. El agente Rodríguez entra a la cocina. Mis dedos me duelen bastante y no puedo poner este pavo a refrigerar. 285-A trata de poner el pavo en el refrigerador, resbalando de sus dedos y cayendo al piso. Uh, Déjenme ayudarlo con eso. Mi marido solía hacer esto. ¿Y qué le pasó? ¿No lo recuerda? ¿Pero si estuviste en su funeral? Ah, uh, sí, pero me refiero a la causa de la muerte. Lo atropellaron una semana antes de la víspera de Navidad. En parte fue por mi culpa. Yo le pedí que trajera uno de esos discos de vinilo de Rodolfo Aicardi. Ya veo. ¿A usted le gustaba bastante Rodolfo Aicardi, al parecer? Por supuesto. Yo asistí a uno de sus conciertos cuando era niña. Él vino a Bogotá y mi padre me llevó a verlo. Pensé que sería una pérdida de tiempo, pero estaba tan equivocada. Su melodiosa voz me enamoró desde la primera vez que la escuché. El agente Rodríguez enciende un cigarrillo. Años después, quise llevar a mis hijos a un concierto de Rodolfo y Cali, Pero no les interesó, excepto a Ricardo. A él también le agradó su música. O bueno, tal vez solo fingí serlo. La música parece ser muy importante para usted, por lo que veo. ¡Claro! Es la única forma que aún tengo de recordar ciertos momentos. O simplemente imaginarme a mí y a mi marido bailar en esta sala. Como cuando éramos jóvenes. Por eso, siempre que mis hijos vienen, pongo algo de música. E.S. 285 se queda mirando fijamente al cielo a través de la ventana Entiendo, eh, podría traerle más discos si gusta Totalmente mijo, aunque el tocadiscos está un poco dañado Traté de arreglarlo pero no me puedo agachar porque me duele la espalda Déjeme ayudarla con eso también El agente Rodríguez se acerca al tocadiscos Agachándose para desenredar y limpiar el mismo se lo agradezco. En verdad, sin la música no soy nadie. Me mantiene al alza. No se preocupe. Aunque, ahora que recuerdo... ¿Quién es usted? Soy Néstor, mamá. Fin del registro. Nota. Se cree que ES285 es capaz de usar la música como medio para invocar a las instancias ectoplasmáticas. Sin embargo, no está confirmado del todo. Tras esto, se trató de entrevistar a las instancias de ES285-B. A continuación, se muestra un registro de las mismas. Inicio del registro. Cuénteme, ¿qué quiere y quién es? Gertrudis fuma un poco de su cigarrillo. Del Ministerio de Salud y Protección Nacional. Queremos saber quién es su madre. Si me lo preguntas a mí, una vieja loca, fingimos tenerle aprecio cada vez que ella nos llama para festejar la Navidad. Pero me gustaría irme de este lugar cuanto antes. ¿A dónde precisamente? A la calle, fiestas, ser yo. ¿Y aquellos hombres que cantan? Lo mismo, vienen a complacer las estupideces de mi madre por tener una Navidad alegre. Se irán en cuanto puedan también, supongo. Se puede ver a ES285-A aplaudiendo y riendo mientras escucha cantar a Rodolfo Aicardi. Una de las instancias ES-285-B Y su madre, ¿a qué se dedica? No es como que le hable mucho, así que no sabría contestar esa pregunta sinceramente Gertrudis termina de fumar su cigarrillo antes de botarlo en el cenicero Entiendo Muchas gracias por sus respuestas. Gertrudis se levanta y sale del lugar. No se le vuelve a ver durante el resto de la noche. Fin del registro. Notas. Las instancias de SCP-ES-285-B han demostrado cierta capacidad para romper el velo. A su vez, parece que ES-285-A tiene la capacidad de invocar estas entidades a su gusto, pero se cree que debido a su Alzheimer, olvida a menudo dicha capacidad. Como medida preventiva de contención a las instancias de ES-285-B, se decidió rodear la casa con anclas de realidad Scranton, impidiendo a las instancias a abandonar ES-285-A. Estimado Dr. Torres, concuerdo con su idea de implementar anclas de realidad Scranton en los alrededores de ES-285-A. Sin embargo, temo que esto pueda afectar la integridad de las instancias ES-285-B. Quisiera que se hablase esta decisión con el resto del grupo involucrado en la investigación. Estoy al tanto de sus inquietudes. Pero esta decisión ya ha sido tomada. No solo por mí, sino por cargos más altos directamente desde la Fundación. Todo debido a un gran riesgo de generarse una ruptura en el velo. A su vez, me temo que esta decisión no debe ser compartida con los demás miembros del equipo. Agradezco su cooperación. Prefacio. A las 11.48 de la noche del 31 de diciembre... Se envió al agente Rodríguez a ratificar el estado de es 285 Inicio del registro. Eh, ¿Señora Lucía? ¡Ay, mi hijo! ¡Sí llegaste! Díganle a trudis y Ricardo que vengan. Ya casi es medianoche. Eh, sí, señora. El agente Rodríguez verifica la hora en su reloj. Son las 11.56 pm. El agente Rodríguez verifica la hora en su reloj. Son las 11.56 pm. Estos muchachos sí son demorados. El agente Rodríguez verifica la hora en su reloj. Son las 11.59 pm. Bueno, mi niño. Aunque solo esté usted. Feliz año nuevo. Igualmente, señora. Creo que finalmente se aburrieron de mí. Ya no me necesitan. Ah, tal vez solo están muy ocupados esta vez Ni siquiera puedo recordar en qué trabajan O cómo se ganan la vida Una lágrima de ES-285 se escurre por sus mejillas Cayendo en el café que estaba tomando Al menos está usted todavía Ah, sí señora Aunque debo irme en un momento, no tardo Está bien pero no se tarde por favor Esta vez Tampoco llegaron los músicos Y no me quiero Quedar sola El agente Rodríguez se levanta de la mesa Y sale de la casa Fin del registro Semanas después El agente Rodríguez quiso verificar el estado actual De ES-285-A Pues las cámaras de vigilancia instaladas En el lugar habían dejado de funcionar Señora Lucía El agente Rodríguez Sube al segundo piso de ES-285. Por favor, dígame dónde está. Rodríguez abre la puerta de la habitación principal, encontrando a la señora Lucía acostada en su cama, sin pulso o signos vitales. El agente Rodríguez se sienta a un lado de la cama, encontrando una nota. Me siento sola y melancólica, vacía. Mis hijos ya no vienen a visitarme como solían hacerlo, al menos durante las vísperas navideñas. Me marchito como las flores que Gertrudis me regaló hace unos meses. A veces me pierdo en mi mente recordando a mi difunto marido. Las tiernas e inocentes miradas de mis niños cuando eran pequeños. O aquel callejero ambiente navideño que me dejaban las calles de esta ciudad hace 50 años. Tal vez el pasado ya me abandonó, pero yo me niego a abandonarlo a él. Quizá porque el futuro no me depara nada bueno. Espero que al menos a mis hijos les vaya bien, a pesar de que ya no me quieren sin embargo, los entiendo. Yo tampoco me querría a mí misma. Solo espero que esta casa quede en buenas manos. Sean las de Gertrudis, las de Ricardo o Néstor. O las de aquel muchacho que mi mente puede recordar vagamente. Aguardaré hasta que ya no pueda aferrarme más al pasado. Y deba tener una cita con el presente. Se encontró a ES285-A, fallecida a causa de un infarto de miocardio. Se reescribirán los procedimientos especiales de contención. Una actualización en la clasificación de la anomalía a neutralizado se encuentra a pendiente de aprobación. Incidente ES-285 Días después del fallecimiento de ES-285, se decidió retirar las anclas de realidad Scranton. Al llegar al recinto, la sala de la vivienda se encontraba desordenada, al igual que un par de discos de vinilo tirados en el suelo. Tras revisar una de las grabadoras de audio aún presentes en el lugar, se encontró lo siguiente. Por favor, bailemos, por última vez, una última vez, aunque no esperes mucho de este viejo...